64% de los consumidores afirma que gastará más esta Navidad. De hecho, se prevé que este aumento sea en torno al 14% según un estudio de Deloitte. ¿Qué me dices? ¿Te sumas al carro de aumentar tus resultados o vas a hacer lo mismo de siempre? Hola, soy Carlota de ONIAD y tienes que ver este vídeo hasta el final porque no solo desvelo las cuatro estrategias que tienes que hacer sí o sí para llevarte un gran trozo de pastel en estas fechas sino que además verás los cinco tipos de campaña que mejor funcionan. ¡Comenzamos! Estas son las cuatro estrategias navideñas que te permitirán aumentar tus ventas. 1. Da a conocer tu negocio o marca. ¿Cómo? Con una campaña de branding, por supuesto, y para ello puedes utilizar diferentes canales, desde posicionamiento SEO, publicidad en Google Ads, redes sociales… ¿Por qué? Porque son con las que vas a alcanzar a un gran público objetivo, entonces puedes segmentar atacarles a cada uno de ellos y al final conseguir esa notoriedad que tanto necesitas. ¿Quieres que revele un truco extra? Prueba una campaña de publicidad programática, una de display, así conseguirás alcanzar a un público súper amplio y lo mejor de todo, en los medios de más calidad de internet. 2. Apuesta por tu producto estrella o por un servicio en el que quieras hacer muchísimo más hincapié, porque centrar todos los esfuerzos en uno solo, te va a ayudar a darle muchísima más visibilidad y alcanzar a tus consumidores con ese producto o servicio en todos los canales. Así que refuerza la imagen de ese producto. 3. Destaca ofertas y promociones. Como no, este es un clásico entre las navidades y más, cuando se trata de las fechas que tienen más que ver con enero, ¿sí o no? ¿Quién no espera las rebajas para comprar aquello que necesita? Bueno, pues es el momento de sacarle el máximo partido, así que sigue viendo este vídeo porque con las campañas que desvelo a continuación es como lo conseguirás. Y cuarto, fideliza a tus clientes. Si ya te han probado y ya saben que les gusta lo que vendes, ¿por qué no vas a volver a atacar a ese público objetivo? Piénsalo, es lo más sencillo y sobre todo lo que mejores resultados te va a reportar. ¿Cómo puedes hacerlo? Muy sencillo, si ya te han comprado y tienes su correo electrónico, por ejemplo, apuesta por una campaña de email marketing, de esas que te llegan, que te llenan de emoción y que te hacen recordar por qué compraste ese producto y por qué deberías volver a comprarlo. Y llegamos a la mejor parte de este vídeo, las 5 campañas navideñas que mejor funcionan para aumentar tus ventas, así que si me permites, no lo voy a revelar aquí. Tendrás que hacer clic en el enlace del primer comentario y descargar la guía Premium que hemos preparado. No te la pierdas porque además incluye las tendencias finales de este año 2021 y las próximas para 2022, así que ¡dale caña!